habíamos dicho que cuando tú va a armar la página ¿sí? y tiene, en este sí. caso tiene un cuadro en esa, en esa pantalla digamos, sí. la pantalla inicial, el, habíamos convenido con Tova que todo iba a buscar en nuestra clase Vamos, una función que se llame oh, de bajo, de bajo y el nombre de ese cuadro, para configurar el cuadro y por eso habíamos agregado esto y por eso ahora el cuadro muestra datos y eso se lo agregamos al seguir lo mismo, es el mismo contrato para poner un dato de a ver, no te vayas de eh, lo que tenemos que entender es que nosotros estamos cuando eh, estamos navegando o usando la aplicación que programamos un usuario final está usando la aplicación que generamos entra un navegador si el navegador puede ser Chrome no, puede ser Firefox es un cliente y ese cliente le pide al servidor eh, alguna dirección de una página web por ejemplo para ingresar iniciante de nuestra aplicación, escribimos ahí arriba localcode barra toba, ¿sí? escribimos una dirección de internet, eso va al servidor y cuando el servidor recibe esa petición, el servidor tiene que armar la página. Para armar la página hace, eh, digamos, la cronología, lleva a distintas acciones que tiene que realizar el servidor para ir armando el HTML y el JavaScript que le va a devolver al cliente al navegador y que el navegador va a interpretar y nos va a mostrar a nosotros, los botón, en el cuadro y todo lo que sea. Pero cuando el servidor está armando la página, pasan distintas cosas, en distinta, distintos momentos ¿verdad? y, así como nosotros habíamos pasado con todo a que para configurar el form, él iba a buscar una función dentro de la clase de DSI, que se llame a MATO, el NOMBRE, DEL CUADRO, PARA LOS CUADROS. Lo mismo va a ser para los formularios y para filtros y otros componentes de sí Pero aparte de eso, también va a ser, va a ser lo mismo va a ir buscando nombres de funciones en la clase DSI cuando tenga que ejecutar lo, la programación de los eventos, o sea, de los botones, ¿sí? y para configurar cuando, cuando se está por armar una pantalla, tenemos configuración de pantalla inicial, configura post configuración, después de que terminaron todas las cons se ejecuta este post configuración. Si ¿sí? nosotros hemos hablado de cada uno de estos nombres, tenemos un tooltip Si nos paramos con para el modo sobre esto, nos dice, nos da una breve explicación de cuándo Toma va a ir a buscar ese nombre de función dentro de nuestro sello ¿sí? ¿En qué momento voy a buscar esto? ¿En qué momento se va a ejecutar el código que pongamos dentro de esa... función? Esto está bueno porque nos está listando acá todos los eh, momentos donde podemos insertar código PHP nosotros y podemos buscar, ah, yo quiero que antes de... de que se configure cualquier, de los elementos de interfaz quiero hacer algo quiero setear algún valor de, de una variable ¿Cuál es ese? En este caso sería el Tini, por ejemplo, el se ejecuta bien al principio antes, de que, ya, ya antes de que empiece a armarse la página. Cuando por ahí se ejecuta al inicio de todos los requests en donde participa el componente. O sea, donde participa el sei cuando el usuario, el request dice, porque el usuario le está pidiendo acceder en una página, y la página donde está este... El señor se predispone a armar el CI, pero primero ejecuta el init. Después va ejecutando otra... Lo único que tenemos que hacer es en el CI crear una función que tenga ese nombre y entonces al encontrar esa función la ejecuta en ese momento que te estoy diciendo que ejecuta Una vez que terminó, continúa con el resto de, de la búsqueda de estos nombres y de la ejecución de lo que pongamos a nosotros como código para ejecutar. <coughs> y este formulario te sirve para que Sí, los esqueletos de estas funciones las distintas funciones reciben distintos parámetros ahora estaban queriendo sí. agregarle al botón de agregar nuevo había que agregarle código sí. PHP para que cambie, cambie de pantalla hasta ahora nosotros cuando abrimos esta operación la pantalla que nos muestra toda es la primera que se encuentra sí. pantalla inicial sí. hoy lo hice es presionar el botón agregar este botón presionamos y aparentemente no pasa nada pero en realidad sí pasan cosas. Luego clic, el navegador le, le envía una petición al servidor y el servidor se fija. A ver, ¿qué tengo que hacer? Ah, tengo que, tengo que armar una página para este, seguir, ¿sí? para este que se guía. ¿En qué pantalla estoy? Estoy en pantalla inicial. Ok, voy a armar la pantalla inicial. ¿Qué tengo? Un cuadro. Bueno, voy a buscar el conf del cuadro. Encuentra el conf del cuadro, trae los datos y se vuelve a armar la misma Nosotros tendríamos que. Antes de que comience a armarse la pantalla inicial, decirle a cambiar de pantalla. No me arde la pantalla inicial de nuevo, armame otra. ¿Cuál de los eventos que tenemos ahí? Uno que se ejecuta antes de empezar a armar la próxima la, la pantalla, digamos, es el de... El de evento del botón, ¿sí? El botón se llama... ¿Cómo se llama el botón? Luego, RT, y bajo, y bajo, bravo. Eso lo tenemos que agregar a nuestro PHP, si ¿sí? el, el que habíamos programado desde cero.